Bueno, bienvenidos a todos. Como verán estamos en la estación de servicio, a punto de salir de la ciudad para ir hasta Río Grande, que se encuentra en el norte de la provincia. Sí, vamos a hacer unos 220 kilómetros hasta allá. Eh, creemos que vamos a vender un lente, así que llevamos al, al lente un 50mm 1.8 para vender. Y de paso vamos a aprovechar la ocasión para hacer unas fotitos. Tenemos un par de rollos nuevos que compramos. Así que. Les vamos a mostrar un poco de la estepa, la fauna allá, si es que se presta el día. Y hoy vino Rufina. ¡Hola, sí señores! ¿Qué se siente Rufina volver? Está Hicimos una primera parada, estamos en la costa del lago Faniano, la idea es que Rufina pueda correr un poco, estirar las patas, vamos a aprovechar que el día está lindo, hacer unas fotos, disfrutar del sol y después vamos a seguir hasta grande, nos queda todavía una hora más de ruta, eh, eso. ahora sí, ya estamos en río grande sí ahora vamos a ver si nos encontramos con el chico que quería ver el lente vamos a aprovechar a cargar combustible cargar agua para el mate y después de ahí sí vamos a empezar a pegar la vuelta que la luz está bajando parece que se va a poner súper lindo cuando veníamos estaba muy dura así que decidimos venir directo para acá y disfrutar después de la vuelta así que vamos a estar sacando muchas fotos y todo sale bien y las vamos a estar subiendo en el transcurso del video y después en nuestra página That's